¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez Amigos del canal, puede que no haya tal cosa como las botas de invierno o de alpinismo perfectas Pero las botas de North Face se destacan por intentarlo Por eso, hoy en Estilocracia, echaremos un vistazo a algunas de las mejores características de esas botas Y también hablaremos de sus tres mejores modelos de ropa y calzado deportivo extremo de esta compañía que reside en California Quédate con nosotros para saber si merecen la pena comprar un par de esta famosa marca Estas son las cualidades por las que destacan las botas North Face Buenos materiales Si no eres un amante del senderismo o alpinismo Seguramente crees que las botas para estas actividades deben ser pesadas y voluminosas Pero eso no es el caso de las icónicas botas de North Face Ya que son increíblemente livianas sus modelos oscilan entre menos de medio kilo o un poco más. Esto se debe principalmente a que sus suelas son bastante delgadas y flexibles, pero con soporte suficiente. Su buen ajuste. Unas botas nuevas pueden significar ampollas y dolor en lo que se ajustan a tus pies, pero las botas de North Face no te traerán este problema porque puedes usarlas una vez que pagas por ellas. Siéntete libre de usar calcetines gruesos o ligeros Las botas son más anchas por dentro que por fuera Puede tomar un día o dos que las botas se adapten a tus pies Pero no son rígidas y pesadas como algunas botas de otras marcas Solo asegúrate de comprar bien tu talla exacta o la que habitualmente usas A pesar de que se trata de botas para actividades extremas como el alpinismo el senderismo casual o para el invierno. La marca hace botas con un diseño que apela al buen estilo. Además de ser botas que destacan por su funcionalidad, también destacan por su aspecto. Generalmente presentan diseños de botas de senderismo de la vieja escuela, pero no dejan de tener un aspecto moderno y elegante que puedes llevar a todos lados. Estilócrata, antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para más contenido de botas y calzado masculino. Y continuamos Tracción Las botas de The North Face son buenas en cuestión de agarre y tracción en distintos tipos de superficies Aunque no son las más adecuadas para andar en superficies heladas Sus suelas exteriores de goma se desempeñan excelentemente en la nieve compacta Y también se adaptan para brindar agarre y tracción en superficies mojadas o muy secas Aislamiento Las botas de The North Face cuentan con un aislamiento diseñado para mantener el calor en climas fríos e incluso húmedos, así como en cualquier condición climática sin ser demasiado voluminoso. Podrás meter tu pie en la nieve más espesa y profunda y no sentirás frío. Sin embargo, estas botas no son para climas cálidos, a menos que quieras pasar más calor en tus pies. Verifica antes qué tipo de botas es la que necesitas. Y ahora les vamos a decir cuáles son los tres mejores modelos de esta marca. The North Face Chill Cut Nylon desde atravesar la más densa nieve hasta soportar un viaje de trabajo en una zona rural Las botas Chilcat Nylon están ahí para brindarte protección ininterrumpida a prueba de agua Su construcción resistente al agua y su guardabarros protector mantienen a raya la nieve, el hielo y el agua -nieve. Estarás más que seguro con este par El otro modelo es The North Face Men's Chilcat 3 Pull-On 200G cada año estas botas brindan una excelente protección y comodidad aún en las condiciones más duras es resistente al agua y la parte superior de nobu y Bamusa mantienen tus pies secos en todo momento porque sellan en calor unas botas además muy modernas y prácticas de poner y el tercer modelo es The North Face Back to Berkeley este modelo es una excelente opción para el invierno pero también para el clima más fresco con una, una apariencia relajada Back to Berkeley mantendrán tus pies calientes y secos en invierno Pero también son increíblemente cómodas y ligeras Son una combinación única de silueta de la vieja escuela Y con la tecnología más moderna Son una opción que no puedes dejar pasar Con tantas marcas deportivas y al aire libre para elegir Puede ser imposible decidir cuál es el mejor para ti Sin embargo, North Face es la marca de todo aquel que inicia su afición en el aire libre Una marca para excursionistas casuales por ahí un par de esta marca merece totalmente la pena. Cuéntanos, ¿nos recomendarías esta marca según tu experiencia? Te leeremos en los comentarios y muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el siguiente video Grata. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook. Ahora el jamón serrano con aguacate. Para nuestra receta vamos a necesitar jamón serrano prosciutto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 Agregamos una rebanada dentro del rollo de jamón y servimos.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 Y de nuestras sociedades. Muchísimas gracias, eso es todo por mí. y los invito a conocer mi canal Estilocracia en YouTube.